Las soluciones de GAPTAN están enfocadas al, al entorno familiar y, y escolar y eh, facilitan o capacitan con los tres pilares que sostienen el bienestar digital de las personas, que son entornos ciberseguros, prevención y competencia digital y tecnología de supervisión y seguridad digital.